Venga, vení, vamos a por las robar. vamos, venga, vamos, vamos, vamos, vamos allá, vamos. Venga, están el mayas, ¿eh? ¿Quieres <risa> eh, eh. tocar? Toma. Toma. Qué desconfiadas son, eh. Qué desconfiadas son. Toma. Toma, toma. No. Son muy desconfiadas, tío.